Um mm -hmm. Bueno, los pueden ver. No. Okay. Bueno, ¿cómo saben que hay microbios en el piso? ¿La información. ¿La información, se dado? información. Es un razonamiento de, digamos, una lógica hipotética deductiva, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso. La invitación es asumir por lógica. Entonces, a la, yo durante el día me manejo energéticamente con la realidad, consumo como intercambio de energía. A la noche. Le doy el volante a mi conductor, digamos, a una conexión lógica con la esencia. Yo simplemente le digo, le derivo a mi esencia, es lógico. ¿Puedo probar que existe? No. ¿En este plano lento? No. No puedo. Pero cada uno elige cómo quiere vivir. Pueden no hacerlo, son libres. Entonces elijan si quieren probarlo, prueban. Si no quieren probar no lo prueban. Pero si no lo hace el el periodista, que la conexión con el doble siga siendo energética. ¿Por qué? Porque les va a dar respuestas de cómo sobrevivir. Sobrevivir tiene que ver con buscar energía afuera, buscar energía afuera, buscar energía afuera. Entonces me van a venir respuestas de... En este plano van a tener que ver con todo lo que es con los órganos vitales de, de la, lo que está grabado en la capa embrionaria, descubre este médico doctor Hammer, que es alemán, que todo está configurado en términos de supervivencia en el, en el, nuestro cerebro está configurado en programas de supervivencia lo descubre estudiando casos de cáncer de cómo se relaciona en un electroencefarograma las partes dañadas del cerebro con los órganos afectados de cáncer y el primer plano de supervivencia tiene que ver con todos los órganos vitales justamente de eh, respirar, comer ¿sí? cuando me tengo problemas en, en, en otra capa embrionaria, que sería una segunda capa de, de memoria de supervivencia, que está grabada ahí en términos programados para que sobrevivamos este plano, tiene que ver con dos conflictos relacionados con los órganos de protección, por ejemplo, la piel. Si yo estoy afectada por una memoria de supervivencia que tiene que ver con un plano o frecuencia 3, ¿sí? voy a tener... Problemas que tienen que ver con la comparación o la competencia. Por ejemplo, quiero ganarle a otro, me siento inferior porque el otro me ganó. Porque antes, para poder sobrevivir, yo me tenía que competir con nosotros por la comida, por la energía. Estamos todos queriendo energía. ¿Por qué? Porque la creencia de la distorsión o la lógica divergente es que la energía es finita. Desde esta lógica, es abundante, es infinita. ¿Entienden la diferencia entre una perspectiva universal? ¿Y por qué cuando derivamos al doble nos puede traer respuestas que tengan que ver con estas lógicas? Porque está grabado en nuestra memoria, en nuestros programas. Para poder salir de la matrix o de los programas, vamos a tener que alinearnos antes de dormir con el observador inicial. Nada más. Reconozco mi origen. ¿Y qué pasa? Es muy importante que ustedes, por intuición o resonancia, deriven en la manera que les resuene. Porque la guía va a ser... De ustedes a través de la información que les llegue ¿no? en estos intercambios que tienen con su doble, que es absolutamente fluido ese intercambio y es transformador y es cambiante. Entonces, yo no puedo hacer una fórmula mágica como si fuera un rezo, todas las noches derivo igual, porque la realidad real es totalmente cambiante. Si yo cristalizo en una forma de derivar, Voy a repetir más de lo mismo. No voy a acelerar mi velocidad de captación de mi propósito. ¿no? El tema es que cuando yo me empiezo a alinear con esta perspectiva, se me alinea la vida, se me pone en coherencia, se me sincronizan todos estos planos, todos estos observadores y empiezo a tener coherencia entre lo que, mi, lo que es mi valor, mi pensamiento, mi emoción y mi plano concreto. Entonces yo empiezo a estar en, en, en, en, reconociendo permanentemente la lógica del error o de la distorsión y la informo, le, le, le invito a la información a origen. Uy, mi mamá me volvió a decir que, no sé, que yo soy eh, un, no sé, un, un exigente, lo que fuera Y yo me estoy enojando mucho el momento que me di cuenta que me estoy enojando estoy dando cuenta que estoy teniendo una carga estoy activando un observador más veloz que se da cuenta que está teniendo una emoción, de hecho van a ver dónde la sienten ¿no? esa, esa reacción, por ahí se le contrae los músculos del, o del estómago se le hace un nudo en el estómago entonces ¿qué hago? Ah, me di cuenta, esto es una distorsión esto es una experiencia en plano lento para ver cómo sería, listo, le informo ¿le informo qué es? lo observo, lo entrego ¿A quién? A mí mismo, en otro espacio tiempo, a mi esencia. Esto no está fuera de mí. Soy yo, de hecho, habíamos hablado, ¿no? Que lo mayor que veo cuando abro con lupa, que es vacío. Vacío. El tema es que no lo asumimos. ¿Y qué haces cuando tienes emociones positivas? También las suelto. Por eso la forma de románticamente amar... Le desaparece, esto es un acto de valentía El que, es que quiere seguir amando románticamente que se le genera adrenalina y química y diga ¡ay los pajaritos es un estado de distorsión es una química que altera la percepción y yo me identifico con ese ser amado ¿no? pero es un estado que dura determinado tiempo si yo vivo enamorada de toda la vida de una persona que, que estoy en un estado de alteración de, mis, de mi percepción no puedo funcionar muy bien ¿Duraríamos tres meses? ¿Puede ser? Puede ser? ser. Sí, sí. Se genera mucha estupidez. Quiero decir, lo que puedes concentrar. Claro. Entonces, el estado de ese es una distorsión. Entonces, yo me doy cuenta. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo me estoy dando cuenta. Ah, esto es un enamoramiento. Se está generando una química, es una... Adren... No importa, no necesito decir palabras. Es simplemente observarme mi reacción química. Ah, acá están los circuitos químicos activados. Listo, lo observo, lo informo. Y eso me libera de carga, por eso mi vida se pone más liviana. Yo empiezo a vivir más en el presente, y la vida fluye muy liviana, porque suelto las cargas. Observo, suelto, observo, suelto, observo, suelto, todo el tiempo. Yo te digo yo, las, las, las emociones negativas, las entregas, sí. las emociones positivas, las entregas, sí. pero qué herramientas o, o, o qué cosas ¿qué puedo utilizar aquí en el plano físico para dirigir mi vida hacia donde yo quiero. Si, todo, yo estoy soltando. si tú sigues dirigiendo la vida hacia donde tú quieres, ¿Cuál es tu propósito? Porque ¿quién decide, quién sabe? Yo les pregunto acá a ustedes: ¿quién de ustedes sabe cuál es su propósito? Sí, cada, que siempre hay una lista y una lista y más y más y más. ¿No? Sí, claro. claro, cada día cambia esa lista. Sí, sí es No, pero siempre me Yo que... a los 15 Nadie mi propósito no, a los 20 no, sí. mi propósito a los 40 y mi propósito sí. a los 80. Cambia porque el es que cambia es el que está en este plano que va teniendo distintas necesidades. Y ahora quiero darle lo mejor a mis hijos. Supervivencia. Supervivencia de la especie. Pero y si decimos en el plano físico, el propósito sería. Eh, si vivimos en bloques de días, mi propósito es. El, ¿Cuál es mi propósito del día de hoy? El día de mañana no lo tengo. El día de, de, de ayer pasó. Lo que tengo es el bueno. día de hoy. Mi propósito del día de hoy es que voy a dormir en la noche es que cuando llegue ese momento y me voy a dormir y conectarme con mi doble haber tenido la mayor cantidad de felicidad que haya, podido, que haya podido acaparar en el día bien, pero eso es un deseo del observador plano uno claro ahora, ¿qué pasa si yo digo entrego mi propósito a mi origen? A mi en percepción de mi solar. propósito de que mi vida tiene que ver con ser feliz lo entrego y que me vuelva porque la única manera que se te va a venir una respuesta más veloz es que suelte la que tiene... El observador que ralentiza la información en el plano físico. Que en el, el para propósito? No propósito, es fluir. Y aceptar lo que te viene, cogerlo o soltarlo. Y bueno, esto existe o sea, y no existe al eh, eh, paradojal, ¿no? ¿cómo? Existe y no existe al mismo claro, tiempo. ¿no? Pero que dentro de tu línea, que ya estás. Porque estamos aquí ahora, ya. No, a lo mejor no ya no lo cada uno tiene no eso. Eso. su edad, cada uno tiene su vida no, no, montada no, de una manera no, distinta no, a la no, otra. Sí. Pues es. Yo puedo vivir para sobrevivir o puedo vivir Viviendo. como observador que claro. observa una realidad, percibe una distorsión, la informa y no tienen idea de lo que puede pasar. Porque justamente lo que no sabemos es dónde vamos a terminar cuando empezamos a soltar todo lo que creíamos que veníamos a hacer. Pero lo que nos dice la vida, la, la, la atracción, el propósito que todos tenemos es ser felices. No, yo quiero un carro y quiero las vacaciones pero aquí no dicen pero la casa Mira, no sé, y, claro, todas esas sí, sí, sí. cosas materiales que tú quieres las quieres por como ellas te hacen sentir o sea, primero lo que quieres, no quieres el carro quieres como el carro te hace sentir, tú, ya, te hacer mí, sentir tú te puedes hacer sentir de esta manera tengas el carro ¿no? claro, o sea, hacer todo hacer el tema hacer. es que esto de buscar la felicidad ¿no? es como una creencia de lo que es la felicidad y para la variedad porque ¿qué tiene que ver con mejorar mi experiencia plano X? ¿Qué pasa si me conecto con el eje Y? Madre mía, pero entonces estamos entrando ya en un nivel A. Y sí, si, no, no es cualquier cosa. Esto es realmente, cuando yo les dije, esto es un, eso es un salto al vacío. Un salto cóntico. Claro, no salto al vacío. Es sí, intentar. De de, ¿Sí? no de... no sé lo que ¡Sete! quiero! Para sí, con el, yo ¿no? pienso que ¿no? nos de, ahí, de allá para aprender no, es a es conectarte con es ese universo. cada uno va a conectar con el Sí, en la lucha acá nos encontramos todos. Ahí estamos. Sí, sí, sí. sí, que que Y el que no se quiere saltar al precipicio. No pasa nada. de la Bueno, porque no me da miedo, pero... Es venida de hoy. que se va probablemente mañana no eso un <risa> no, no, es una carga es una carga el tema es, es que ver. en el fondo en realidad el universo es armonioso. el universo <risa> es fluido <risa> el universo es armonioso sí. entonces si hay algo similar a la paz tiene mucho que ver con, con, eso, estar eso, alineado, con esto estar porque la con paz lo que o lo que, lo que llamamos que lo paz no tiene mucho que ver con un estado de equilibrio ¿qué dicen los meditadores que sí. se iluminan y de repente no necesitan Digamos, de nada externo, dicen que están, en, o sea, ¿cuál cuál ¿Qué dicen? Bueno, bueno, estoy yo creo que todos ya iluminados, ¿eh? No y está un Pero bueno, paz. pero y todas esas sí. dimensiones pero no, que están ahí. Que sí, bueno, ya algún Bueno, ¿Cómo? Ya, bueno ¿Cómo es, es, que que es que no creo que sea incompatible ser multimillonario. y estar contigo mismo, la vamos, la vamos yo. No. digo yo. No. Y creer en el. Pero que sí, se cosa. trata de que te dejes que te llegue cuando te tiene que llegar o que es venga eso. lo que te haga. Claro, miedo. porque a lo mejor eres feliz buscándolo. viviendo debajo de o sea, un puente. Pero mi hermano es feliz y vive prácticamente como tú estás describiendo. Porque no ha elegido. Pero ¿Y está perfecto. Es Ese es el tema. Pueden elegir seguir viviendo así. Pero acá no es pongo el dedito. Acá es pongo el dedito y me, y me quedé ahogado. Me ahogué en el mar. O sea, es una decisión. Es una decisión. La decisión es soltar lo conocido... Y quedarme con la incertidumbre de no sé qué es lo que me va a pasar si yo suelto todas mis estructuras, le rompo todas las columnas y se me derrumba. Ahora, hay personas que resuenan tanto con esto que ya lo decidieron. Algunos de ustedes tal vez ya lo decidieron. Porque no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Pero lo que No tienes ambiciones. Lo que pasa si es que, es que... Es. el propio Garnier para desarrollar de esto tenía que objetivo sí, y se dedicaba no, sí, a eso. No. Lo que pasa es que, una, oh, a ver, cuando nosotros hablamos de qué vinimos a hacer, generalmente hablando de nuestros potenciales, estamos hablando de un plano individual, una almita con cierta frecuencia. A ver, una luz, de nuevo, lo pongo un, un ejemplo muy básico, ¿eh? una luz previa al arco iris, la luz previa a que aparezca el arco ¿qué pasó? Tuvo que pasar a través de las gotitas de agua de lluvia, ¿y en qué se abrió? Siete colores, ¿no? Pero, ¿en esencia qué era? Era una luz blanca, ¿o no? Sí. Ahora, pongámosle que aquí la luz se refracta. Segundo desdoblamiento. Desdoblamiento en el este de la experiencia de, de plano físico. Espacio-tiempo. ¿sí? Acá los tres tiempos existen en simultáneo. Acá, rub, abro el espacio-tiempo, pasado, presente y futuro son tres diferentes frecuencias. Lenta veloz y el que acá en el medio hace, resuelve permanentemente la ecuación entre las dos. Entonces, aquí es el punto de que ustedes van a empezar como a, a, a hacerse amigos o familiarizarse con esta versión de ustedes en este espacio-tiempo que conecta con el no-tiempo previo a la existencia. Este es el que hace la torsión o el famoso 8. El infinito. Sí, pero este... Acuérdense que está en ese tren que ustedes no pueden conectar con su procesador lento. Entonces, todo lo que usted le quede acá, como mucha información, suéltela, no importa. No sirve nada, porque va a venir por resonancia, porque esto está dentro, no afuera. ¿Hay papel, ¿Qué papel juegan a las personas que lo rodean a uno? Por ejemplo, familiares, parejas, hermanos, porque ellos en condiciones de te, te oprime el botón de las emociones, te Exacto. hace están ahí. ¿Sabes qué? Yo antes te hubiera dicho, son espejos, ¿sí? Son espejos. ¿Y qué, qué, espejos. Lo, tienes. lo mismo que te miran el espejo. Entonces, antes podía decir, pucha, ¿cómo me molesta? Voy a romper el espejo. Y otra cosa es decir, ¿qué me sirve romper el espejo si me estoy viendo a mí? Yo sí. sigo estando acá, saco el espejo, pero me sigue pasando eso a mí. Porque si no es tu hermana es la vecino? dueña del almacén que te trató igual que tu hermana que te va a activar la misma emoción entonces en vez de romper el espejo lo que les va a pasar es de repente que van a decir bien estoy viendo la distorsión yo me estoy haciendo consciente de mí mismo porque me está mostrando mi propia distorsión mi propia emoción activándose ese comportamiento activándose. que yo veo en el, en el espejo es algo que yo tengo de... Sí, que no, está neutral, que no está neutral, que tiene una carga. Entonces ahora festejo y decís, mmm, ñami, La perla del desdoblamiento son los errores. Porque es lo que veníamos a observar. Lo que es no ser. Lo que es la distorsión, lo que es la carga, lo que es estar fuera del eje del ser. Okay, si estoy en el eje del ser, planos, no, ni, yo no existo en no. mi plano. ¿Cómo? Una vez que te sí. observa, ya nadie te puede afectar de ninguna manera. Bueno, ¿no? te ¿no? puedo asegurar de... que va a tener en este plano lento hasta que te deje de afectar todo un montón, pero Me que te, te acelera fue... el proceso y te ahorras varias terapias. ¿Esto derivas un par de noches si lo haces bien? No tenés que ir a ningún psicólogo. De hecho, las personas que se atienden conmigo por Skype, en dos, tres sesiones ya está. Es como que lo que tenían así de carga se les resolvió. para después me llevan dos meses después con otra cosa. Pero una vez que captan cómo funciona, uno mismo es su propio observador. Acuérdense, somos dos todo el tiempo. Uno que, no, que yo no puedo a nivel consciente reconocer, pero ese labura por mí. Ese es el que me trae la información. El tema es que yo capte su idioma que yo empiece a entender el idioma en el que me trae. Pero ¿por qué no estamos preparados entonces para si, si somos todos una esencia? ¿Por qué no estamos preparados okay. para qué? Para coger la información. Okay. O sea, ¿Por qué no está? Porque no está. Ahora correcto. en este momento hay muchas más posibilidades de que, que no, sí, porque pero porque si querés está. porque si vos seguís funcionando en, el, en, el, en el, el con yo quiero para o sea, que eso no, exacto entonces, eso es lo que hace que se detenga el proceso porque no lo suelto. Claro no lo suelto repito estoy dentro el el se viviendo? Viviendo. Claro. Yo lo que entiendo, no, no. Yo lo que entiendo es que lo que quiero lo lanzo sí. sin pensar cómo va a suceder, es Ese, porque ahí donde el, paramos el, el, el proceso. Sí. el cómo, el, el es, cómo que no es lo que nos Yo siento realmente. que quiero dar una charla en Ámsterdam porque algo en la resonancia interna me dice que Exacto. es importante. Hoy yo no sé por qué es importante esto que estamos. No tengo idea. Y no lo quiero ni pensar. y, y, y, y, y tampoco sabía el cómo. <risa> El cómo se me dio cuando Ignacio me dice, ¿me querés acompañar a una presentación? Yo digo, mira, tengo que ir o una noche a un palacio en Maastricht o me tengo que quedar todo el día haciendo huevo para ir a la presentación de una hora. ¿Qué hago? Y acá me decía presentación de una hora, presentación de una hora, presentación de una hora. Por resonancia dije, hay algo que me dice que yo tengo que ir. No sé por qué. No sé por qué, porque yo había estudiado cómo hacer presentaciones. Pero algo me decía que yo tenía que estar acá. Ahora, ¿cómo se dan cuenta que eso tuvo que ver con el doble que les trajo la información sincronizada y que tiene que ver con alinearse porque yo miro para atrás y digo fue perfecto, es lo que hace que hoy esté acá que era lo que yo quería en relación a lo que después salgo de acá, y siento un estado de comprender para qué estoy esto de, de sentir esta Propósito. sensación de plenitud de, de estar en conexión de estar con un sentido ¿no? De propósito, sí, propósito. como haber cumplido mi propósito. Mira acá, el de, de, era, ¿no? soy puente entre conciencia veloces y lentas. Punto. Eh, mal. Sí. Al igual, sabiendo lo que nos acabas de decir, a mí me aclaras muchas cosas. Buenos días. Hola, ¿qué tal? María Laura. María y Laura, yo aquí estoy conociendo a tu hijo y contándole lo maravillosa que eres, lo que nos has transmitido y lo que nos has ayudado para seguir adelante y hacer cosas nuevas. La verdad que, que le estoy diciendo que una vez cuando tienen las personas al lado no, no las valoramos y que te valoren porque realmente vales muchísimo. <risa> ¿No, joven? Mira, María Laura, muchísima, encantada de conocerte, la verdad que ha sido un placer. Desde que fui a asistir a tu chamba, no he parado de hablar de lo que nos contaste. Nos has tocado mucho, mucho el corazón y nos has inspirado a hacer cosas que quizás nos teníamos instintivos pero no nos atrevíamos a hacer. Así que es un placer conocer tu retoño Y te digo, yo también soy papá y tengo a mi mamá en casa. Hace 15 años no la veía y lo mismo, es, es un... Reconocer los valores que tienen tus padres Cuando ya se hacen mayores es más difícil Así que aprovecha el tiempo que tienes Es una chica muy espectacular sí. ¿Nos vemos? Ya me he visto película Yo sé lo que puedo yo lo puedo Ayer nos vimos toda la familia y nos vimos la película